¿Qué espera usted del nuevo gobernador de la provincia Duarte? El señor Luis Núñez Pantaleón ha sido designado como nuevo gobernador. Esta tarde será juramentado en la capital dominicana por el presidente. y Luego entonces aquí en San Francisco de Macorís ya será posesionado. ¿Pero qué espera la ciudadanía del nuevo gobernador? Veamos. <música> arreglando todos los callejones en calle que faltan aquí por ponerla bonita. No espero nada de eso. Que se porte bien mejor que el que estaba. Eso es lo que esperamos. Que, que se porte bien. Que se porte bien. Bien. Ahora no opino nada. Sí. El gobernador que se ponga la pila, que se ponga a trabajar. Hay muchísimos barrios todavía que faltan, hay, hay muchísimos muchísimo callejones que quieren trabajar en eso. Bueno, que haga algo bueno por la, por la provincia, porque imagínense lo que es que estaba nomás, pro, no, pro, promete, promete y no, no hacía nada bueno, aquí ninguno viene a hacer nada, <ríe> a robar y esto que vienen esos ladrones que hagan algo, porque a mí que lo que ha hecho es robar y todo el tiempo, millonario, coña, costilla del pueblo bueno, que lo hagan bien Hola. ¿Cómo? Que haga buen trabajo. Buen trabajo que haga. Que haga un trabajo bien. Bueno, que haga una gestión, según ellos dicen, bien, porque lo que queremos es que este pueblo esté bien. Que haga buen trabajo, exactamente. Que haga buen trabajo, es lo que nosotros necesitamos. Es Lo mismo, que lo hagan bien. Bueno, que, nos traiga, que le traiga algo bueno a este pueblo. Si no, tienen que irse obligados de aquí. Solamente tengo eso para decirle. Bueno, Luis, ya usted sabe, señor gobernador. Ahí está, como decía ese último, que haga, que haga algo bueno si no se tiene que ir. Usted tiene un compromiso, señor gobernador. Confiamos en usted, conocemos de su persona desde hace muchísimo tiempo. Le auguramos éxito en su gestión, pero a que esa gestión sea de beneplácito de toda la ciudadanía, de beneficio de todos los ciudadanos. Porque cuando ¿verdad? una persona es designada en su puesto, justamente es para eso, para servir y gestionar. Éxito, don Luis Núñez. Ojalá y que así sea para beneficio de la población. Muchísimas gracias a todos ustedes.